Pasando para no decaer tanto tiempo esa niña sí. pasamos a otra información y es que hoy se conocen los nominados a los premios soberanos. a los premios soberanos la edición número 36 de premios soberano reconocerá el mejor del arte y del espectáculo llevado a cabo en 2019 y 2020 con el propósito de galardonar la labor de la clase artística si ha sido sinceramente afectada por la paralización de actividades públicas que provocó la pandemia COVID-19 a partir de marzo del año pasado. Este martes 27 de abril, tras ponerse en marcha las asambleas de nominaciones y escoger a los que sobresalieron en su área durante los últimos años, se darán a conocer los aspirantes a obtener la tuya de los reglones. Clásico, música, cine y comunicación. Hoy serán dados a conocer. Vamos, hazme un ángulo aquí, hazme el favor. Hazme un zoom. Por favor. El próximo año, la revelación del año soy yo, con un dembow en los soberanos. Te lo dije hoy. Ya. Sí, Ya. Claro, claro. Vamos para allá, San Francisco de la casa. Tengan cuenta si me dejan a Don Miguelo afuera. No, No puede, Don Miguelo, no puede quedarse afuera en los nominados. Porque no con el challenge y con... Carne, carne. Tiene unos temas fuertes, tengan cuenta. Que estamos velando este, ese proceso ahí. ¿Cuáles ¿cuál son los ¿cuál que, que, que, que nominados para los soberanos? Dígame. Roch, no los de eso mucho, Rochi, son mucho. Ahora, no El Alfa eh, Nino Fritai, yo creo. Chimbala. que que ha hecho bueno, padre de Bow duro. Entiendes? Mucho, hay mucho el tita que. Chimbala también. El mismo Bulín 47. Don no, Miguel Bulín. No, no. no sé qué hasta la, la Romaría. La Romaría no, con el palo. sale nominada No no revelación. La revelación como revelación ¿Eh? de año. No <risa> No, sí, sí, no. Eh, los popis tienen que darme pop esa popada que tienen. Los popis que pasan una cosita por sí. ahí. ¿Quién? Puede ser que Rochi lo haga. No, no, Rochi tiene que estar dominado. No, Que hagan unos premios aparte, digo. Uno premios aparte, no. Los premios Q de la música urbana. Chelo no vamos para allá, no, Chelo No creo que No, no creo. Eh, la, ¿Quién más puede? Eh, Sigan los pueden estar nominados. Eh, pueden estar dominados. El mismo Yomel. Urbano, Urbano. Yomel, pero con la cara y yo me lo dominan ellos. No, es que ellos son muy rectos. Ellos son muy... Con qué, ya la materialista y como es que más, ¿no? más fácil y superable. No, no, lo insuperable ¿Sí? Con sí. el, pues, bueno, que a usted le guste la materialista no tiene que veinar con la nominación. ¿no? Porque ¿Qué? ella no está, no está haciendo nada lamentablemente. Ella el tema con la perversa y, y ninosita y secreto. El tema que hasta en mi video porque que es el problema de los artistas urbanos de aquí que son hacen unos sonidos temporales. Yo no me acuerdo del tema que ellos pegaron ahora. Sí. No, no. Ey, tú sabes quién va a ganar, real, real. ¿Quién? No gusto. Toquicha, bien. No gusto. No gusto. No gusto. Ahí, ay, ay, ay. No eh. Toquicha la dejamos para los grama. No Ahora no si, no, no. si Baboni ganó premio, Toquicha oh, también Ay, he ay, ay. Y esa chuleadera que tiene. <risa> la chuleadera, y una sacada de lengua. Sí, eh. sí, sí, la pesada. Uno misterizo licra con una. <risa> Sí, Nino sí. Ya lo mencionamos, no, Nino. Oye. Lo mencionamos. Y hay fecho, hay fecho también, tú crees. No, qué? no, el fecho no quién que no, sí. Nino porque se ha destacado. ¿A quién es que conocen esa gente? Ay, a esa es, a tu son los hermanos de ellos, eh, los, eh, blanquitos. Eh, oye, ay, los blanquitos. Eh. Sí. Porque blanquitos. Mayville lo meten también. A lo meten ¿Qué más? Rafaeli Rosario. y Rosario. Ya, ya, ya. Te ponen a moza, <risa> <àratandre>. <Bendita> Ey, ey, eh, <risa> no Eddie Herrera no se queda. Eddie Herrera nació con la flor en este país. Eddie Herrera no se queda en los anuncios del presidente. Eh, no, no. No, no, fuera de checho, fuera de Checha. Herrera no se quede en parte. <risa> el, el paquetito princesa. Ahí te de herrera. Todo, todo. El galán del merengue está en todos los premios también. No, pero eso es otra cosa. Aunque, aunque, aunque no. Pero tú sabes que sí, no, no es que ese tipo es demasiado duro. Es demasiado duro. Hey, no, bye, no, bye, bye. Y el gran soberano, ¿quién sería? Ya que tú lo mencionaste. El gran soberano, el gran, ¿quién puede ¿quién ser? ¿Quién sería? Pachá. Pachá no se maneja, de ¿quién sería el gran soberano <risa> de este año? El, el gran soberano, ¿quién puede ser? Dime tú, no en el, el cocodrilo se lo ganó. El cocodrilo, puede ser. Puede ser, ser el cocodrilo. Puede ser el cocodrilo. Está bien. ¿Quién más? El gran soberano. ¿Quién más puede ser? Déjame ver. Figura, figura dura. Figura dura de aquí, de. de. Domingo, Domingo Bautista, Bautista, sí, Domingo Bautista. Sí. Va, el cocodrilo Domingo Bautista, ¿cuál más Claro. Sí, eh, ¿Cuál Bautista. más de, la gente tiene? Marco, para que tenga trayectoria. Marco Miguel, Marco Miguel tiene... No, todavía no, no llega a esa liga, Marco Miguel. No, no. Marco Miguel, no, no, no. No, Todavía le falta. Lo ha gritado. Sí, pero ah, hay claro. más personalidades. Puede haber mujeres también. Claro. El milagros y sí. más sí. los días. Milagros y más los Ya. Alicia ya, Ana, Alicia el el Tengo. verdad. Nuria, un gran soberano. La gente, la se creen, sí. Ya, sí. Es verdad, señores. Hasta mañana. Siempre no lo cobran los tardes aquí, señores. <tose> los Osobrosos, arroba Neto Flow en Instagram. netoflow Flow 5